Estamos aquí, una comisión de abogados que representamos a más de 300 ciudadanos que han sido afectados por la estafa millonaria que la empresa MUNE y sus accionistas y gerentes principales quieren cometer en su contra. Ellos le han retenido los recursos que han sido depositados en ella bajo subterfugios legales y entonces estamos enfrentándolo ante la justicia, presentando una querella con constitución en actor civil para que el Ministerio Público ponga en movimiento la acción penal, sean perseguidos los responsables y que le restituyan los recursos a, a los ciudadanos y sean sancionados por los hechos que han cometido. Estamos aquí en una comisión de abogados que representamos a más de 300 ciudadanos que han sido afectados por la estafa millonaria que la empresa MUNE y sus accionistas y gerentes